Este, este, este. Quien se enamora pierde bebé. Si sí. por eso estoy tomando, por eso un rato es un placer, ya que no hay amor vale Yo aprendí el que se enamora pierde al fin. Y ahora me acerco es a beber, borrachito de la tarde. Me acerco a eso de a beber y aprendí el que se enamora pierde. Tómalo toda la tarde Si vengo a Si vuelvo a ser mía Yo sí le haría, pero ya no es mía Ahora estoy borra último en la vía Maldita fría, maldita bebida Me quita el dinero, nada del recuerdo Yo borracho, pierdo, hasta la chequera Pide la cerveza, pide lo que quiera Óyeme mi negra, no tengo idea Pero yo te espero afuera hey, el que se enamora pierde al fin Ahora me acerco solo a beber tomando toda la tarde Si vengo a beber Yo aprendí El que se enamora pierde al fin Y ahora me acerco es a beber Borrachito de la tarde Me acerco es a beber Solo dame una llamada y yo estoy dispuesto, ah. paso a recoger sin importar en qué momento. Yeah. Bebe el que se enamora, pierde yo no soy de esos. Mi mente es el colmarte y disfrutarte en cada beso. <risa> se fue la vacación, el corazón ya no lo presto. Yeah. Tu fuego me encendió, nena, tengo que ser honesto. Sí. Disfruta del calor que yo me quedo corto a tiempo. Ah. Si tú quieres llama, pero para eso estoy atento. Ya yeah. yeah. no me enamoro, más tu cuerpo es puro vicio. Yeah. Con un nena. par de botellas pierdo sin notar el juicio. quiero tomar aunque no tenga beneficio. Pues dar el corazón implica mucha sangre yo aprendí, el que se enamora pierde al fin. Y ahora me acerco a esa bebé, borrachito de la tarde. Me acerco a esa bebé. Y yo aprendí, el que se enamora pierde al fin. Ahora me acerco solo a bebé, tomando toda la tarde. Si vengo a esa bebé, quien se enamora pierde. Por eso estoy tomando, si es pa' un rato es un placer Ya que no hay amor y Yo aprendí, el que se enamora pierde al fin Yo ahora no me acerco a esta ah, bebé Por ratito de la tarde, me acerco a esta bebé El que se enamora el pierde Revolucionando ah, el reggaetón